Este episodio me quedó súper chachera. ¡Qué le quiero dormir! ¡Hey, guys Siempre he sentido que el miércoles es como la cima de la semana. Tenía el lunes el martes subiendo, llegué ahí al miércoles, veis todo y después todo cae por si lo quieres. ¡Es not that easy! Cuando I play Star! Esta es una Little Production. My faith in you. Se prueba a compadre con Terno andando una longboard. No Lo ah, Después de un día de pega, que sí nos toca Mario, pero Ten no me va a acompañar. Va a llegar después. ¡Oli! ¿Qué está haciendo Abastancito? Preparando todo para salir en vivo en esta web, o sea en Radio Los Locos. ¡Segred chistoso! No, Te satome, Igual me gustan los martes porque son como los días donde agarráis vuelitos, ¿cachai? Como que agarráis un ritmo, que sé yo, vais subiendo, pero va... Esto, me caen bien. Y los jueves me caen bien porque son súper coquetos. Porque es como semana, pero también fin de semana. Ah, son loquillas tú qué ahí? Eh, voy para la casa. Bo. Oye, Mi padre. fíjate. Saludos a la Monse. Ya, Chao. Chao yo ando mi cuñado que hace como 42 kilómetros en bicicleta. Por pedo. Después queda el viernes, ¿eh? pero no me hagan empezar con los viernes. Sí. con los viernes es que el viernes se ha convertido como esa mina bonita y popular del colegio que toda la semana te ignora y te trata mal. Pero el viernes en el carrete se toma unos copetes y es súper simpático, súper buena onda. Pero el otro día no te vuelve a hablar. Hasta próximo carrete. Oli. Mmm, tintura. ¿Qué te hiciste, Monse? La Hola, me saqué la cabeza y me, me puse otra. <risa> ¿Cuál es tu opinión sobre los viernes? Libertad. Ya. Significa libertad, al menos para mí. Descanso y creo que uno de los mejores panoramas cuando uno ya avanza en la edad Ah, súper yeah. vieja Quedarse acostada viendo películas o series y con pijama y tomar once en la cama Eso es lo máximo uh -huh. En realidad mi problema con los viernes es esa celebración porque sí Porque es viernes, hay que celebrar y... En realidad no se me da el porque sí está cosa como de celebrar, que... Nos sentimos esclavos de lunes a jueves y el viernes nos podemos liberar. Como que no llega, no me llega, no. Yo en general distribuyo mis responsabilidades y mazos durante la semana. Entonces cuando llega el viernes no es tanta diferencia de contraste. En ese caso, para mí, el mejor día es el sábado, porque puedo dedicarle mi tiempo y esfuerzo a todo lo que me beneficia directamente a mí. Al blog, a la música, a aprender cosas nuevas, a mi familia. Y Lo mejor de todo es que lo puedo hacer desde que despierto hasta que me voy a dormir. ¿Te veis súper guapa ver, ver, de esta manera? No, pues si no se puede. Ah, una ahí. vueltita. Una no, vueltita. Ya, si hay que <risa>